Hola, mi nombre es Adam Jucino y ahora les voy a hablar un poco sobre el censo y la importancia del censo. Estoy de voluntario con GICA como capitán del censo para el condado de Shelby. Pero primero tenemos que saber, pues, ¿qué es el censo? Pues el censo es un recuento que se hace cada 10 años bajo la constitución de los Estados Unidos para asegurarse que el gobierno representa a toda la gente, aunque no sean ciudadanos. Los datos y la información que el gobierno recibe ellos utilizarán para crear un plan para los próximos 10 años. En ese plan se asignarán cómo se van a usar miles de millones de dólares que irían para servicios públicos. Este dinero podría ir a las escuelas como esta. Y pues este dinero puede ir a carreteras, hospitales y muchos más. Usted debe que saber que su información personal es muy confidencial y no será compartida con ninguna agencia de la ley. Y pues espero que hayan aprendido un poco sobre el censo y la importancia del censo. Espero que ustedes llenen el censo este año porque definitivamente afectará a nuestro futuro. Y pues si ustedes tienen algún comentario, por favor déjenme saber abajo en los comentarios de este video. En mi descripción dejaré mi información si, para que ustedes me contacten si tienen alguna duda sobre el censo o necesitan ayuda para completar el censo. Yo con gustos les ayudaré. Y pues ya sus familias deberían haber recibido un correo como este del Centro del Censo y aquí adentro van a ver un código que los llevará a una página web. La página web es www.my2020census.gov y ahí podrán hacer esta encuesta en línea. Y pues, mis amigos, ya saben, acuérdense, no somos uno, no somos cien, todos contamos, cuéntanos bien.